Obtendrás un 3% de descuento en tus compras Chicos como bien os habéis dado cuenta en esta temporada número 2 del juego de Fortnite Se ha vuelto mucho más complicado el poder conseguir experiencia El poder subir de nivel dentro del pase de batalla y es que muchísima gente está quejándose de eso, lo difícil que está siendo avanzar niveles esta temporada. Y es que pensar que este pase de batalla va a tener de duración la mitad del tiempo exactamente que la temporada anterior de este juego Es decir, la temporada número uno duró prácticamente cuatro meses Esta temporada va a durar la mitad Así que preparaos porque en el vídeo de hoy vamos a estar hablando acerca de la vuelta de las llamas dentro del juego Y es que sí, las han quitado por si todavía no te habías dado cuenta La abertura del búnker secreto de Fortnite Así que chicos, empezamos a ver chavales, bien sencillo, hermano ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y es que en el vídeo de hoy quiero deciros Algo muy importante Broder, eso lo dices en cada vídeo ¿Cómo estáis chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo Soy MisterDeneox Y chicos, dejadme ponerme bien porque Hoy vais a cuidar Chicos, bienvenidos a un motherfucking nuevo vídeo Y en el vídeo de hoy, gente, vais a ver algo Nuevo, como en cada vídeo Os traigo cosas nuevas de la temporada número 2 de Fortnite y hoy he estado un poquito más activo y digo brother, estamos haciendo las intros siempre sentado así que siéntate pero atrás en la cama y aquí estoy, haciéndolo intro aquí Así que chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Cómo estáis en el día de hoy? Espero que realmente estéis muy bien Y antes de empezar con el vídeo, dejarme deciros algo muy importante Porque el vídeo lo vais a poder ver entero Pero al principio tengo que anunciar algo que quizás os guste muchísimo Y es que chavales, hemos vuelto a liarla Hemos vuelto a subir Un nuevo vídeo en el canal secundario Así que chicos, ir ya de ya, todo el mundo al comentario fijado de este vídeo Si bajáis a los comentarios tendréis un comentario fijado Donde veréis el link del de nuevo vídeo del canal secundario Así que chavales, todo el mundo a reventar ese vídeo Porque mi hermano me ha borrado el vídeo más viral de mi canal no me enrollo más con la intro de hoy chicos Recordad que debajo en la descripción tenéis Todo lo importante del vídeo Y os dejo con el sorteo para que podáis conseguir Una nueva skin o el pase de batalla Let's go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 Así que chicos, os invito a que os quedéis durante todo el vídeo porque esto se va a poner muy interesante ¡Empezamos! Empezamos con las noticias y empezaremos con la vuelta de la llama a nuestro juego de Fortnite Y es que las llamas se han convertido en un gran icono a nivel mundial de este juego Es decir, no puedes eliminar este objeto y pretender que todo siga igual Es decir, muy sencillo hermano este objeto tiene que estar dentro del juego siempre, ya que Fortnite se representa con una llama casi siempre. Y es que no solo se ha vuelto un gran icono la llama dentro del juego de Fortnite. Ya sabéis que al romperla nos otorga muchísimas ventajas, ya que nos da muchísimo material y un buen loot. Y sobre todo, curaciones y pociones. Pero chicos, es que también este tipo de llamas han evolucionado a lo largo del tiempo y ahora se han vuelto mucho más importantes dentro del juego ya que han tenido su propia representación en la vida real, tal y como estás escuchando existen las llamas del juego de Fortnite en la vida real, así que si os habéis fijado durante estos días, muy probablemente bueno, muy probablemente no 100% seguro, no os ha tocado una llama nunca ni siquiera sobrevolando la habréis visto, ¿a qué se debe? a qué han sido desactivadas del juego y van a estar volviendo con la próxima actualización. Y es que muchísima gente se ha quejado de esto por lo que Fortnite rápidamente ha reaccionado... ...y han dicho, de acuerdo, meteremos la llama de vuelta y escucharemos a la comunidad de nuevo. Tal y como ya llevan haciendo muchísimo tiempo y por eso triunfó el juego... Como, como ha triunfado, deben escuchar a la comunidad tal y como lo hacían antes, así que gracias a que nos vuelven a escuchar, las llamas volverán a ser añadidas muy pronto en el juego. ¿Qué opinas tú acerca de que las llamas se hayan desactivado? Yo realmente no le veo ningún sentido. No hacía nada malo, no daba prácticamente ventajas a casi nadie ya que solo existían tres llamas dentro del juego. ¿Quién sabe? Puede que ahora las llamas también sean diferentes. Y es que pensar que las llamas siempre han tenido el mismo aspecto desde que el juego decidió implementarlas en su Battle Royale. Así que puede que vuelvan las llamas con... ¿Otro estilo diferente? Así que chicos, sabiendo que Fortnite es jugado por muchísimos millones de niños Y este icono de la llama es una representación perfecta family friendly del juego No puede faltar este icono otra vez en nuestro Battle Royale Y es que hay un easter egg en el tráiler oficial del juego Quizás muchos de vosotros o todos vosotros no os hayáis dado cuenta de este pequeño detalle ¿Queréis que os lo explique? Pues allá vamos Fijaros en el tráiler oficial de esta temporada del juego Hay un frame perfecto En el que se puede lograr ver Lo que pretendo que veáis Y mirar esto Que no lo has visto No lo has visto, de verdad, no lo has visto Te lo he repetido, brother, te lo acabo de poner Aquí está CSI Neox y es que en este frame justo donde aparece el árbol en el tráiler oficial de la temporada número 2, hay un easter egg de las llamas porque, ¡tachán!, aparece una llama al fondo de la imagen. ¡Oh, mamá! Hemos descubierto algo que nadie había descubierto. O quizás sí, pero bueno, quiero hacerlo muy épico. ¿Quién sabe los planes de Fortnite eran quitar la llama de esta temporada y volver a añadirla la próxima temporada número 3? Pues nada de nada, nada de eso hermano, la llama tiene que volver ya de ya. Otro de los casos más importantes ahora mismo y misterios dentro del juego de Fortnite es la abertura del gran búnker secreto que reside en las montañas más más altas del juego. Bueno no sé si son las más altas pero Las montañas del juego todo el mundo estaba esperando la apertura de este gran búnker en esta temporada del juego. Pensar una cosa, la temática de esta temporada está siendo sobre todo acerca de la apertura de puertas, grupos secretos, top secreto de todo el mundo. Necesitamos unas ciertas cartas para abrir diferentes puertas, así que qué tal si os digo que para el evento final de esta temporada el búnker se va a abrir. Así que la gente sabe que la temática de esta temporada está siendo exactamente la necesaria para que ese búnker se abra de una vez por todas. Así que lo más probable es que este gran búnker esté abriéndose justo al final de esta temporada ya que el próximo evento de esta temporada todavía no ha sido nombrado. ¿Te gustaría que para el evento final de esta temporada el búnker secreto se abra? Voy a estar leyendo todos vuestros comentarios así que chicos si me lo comentáis debajo en la sección de los comentarios os daré un corazón a todos los que comentéis acerca del búnker. Otro de los motivos por los cuales el búnker podría ser abierto es: o bien que la temporada 2 termine con un gran evento final y que el evento final tenga que ver con la abertura del búnker, o bien que en el tráiler de la próxima temporada número 3 aparezca la abertura de este búnker por fin dentro del juego. ¿Creéis que es más probable que aparezca dentro del tráiler de la próxima temporada? O que realmente este búnker se abra y podamos ver qué es lo que esconde. Y es que no habíamos nombrado nada en este canal acerca de las variantes de oro de todas las skins del pase de batalla. Así que os voy a estar enseñando cada una de ellas, cómo poder conseguirla y el estilo desbloqueable que vais a desbloquear de oro de cada una de estas skins. Y es que pensar que realmente es una auténtica locura pensar que hay que llegar al nivel 300 de pase de batalla... En la mitad de tiempo que el anterior pase de batalla, costando más todavía subir de nivel. Esto no tiene sentido, hermano. Coméntame debajo a la sección de los comentarios si crees que tú vas a poder conseguir el nivel 100 de la skin Midas en versión oro, el nivel 140 con el bruto de oro, el nivel 180 con Miaúsculos de oro... El nivel 220 con Tintina de oro, el nivel 260 con Sky de oro o el nivel 300 de la gente banano de oro. Coméntame hasta qué agente crees que vas a poder llegar esta temporada o si crees que no vas a conseguir ninguno de ellos. Os voy a estar leyendo a todos y cada uno de vosotros. Así que chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, reventarlo likes y nos vemos. En el próximo vídeo Recordad que tenéis debajo El vídeo del canal secundario Que os va a gustar muchísimo Ahora sí que sí Me despido de vosotros Un besito a todos Y... ¡Chao!